Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Perfecto. Entonces ya estamos bien, ya está la autograbación allá, porque después esto se sube a YouTube el día lunes. Entonces vamos a darle play porque tenemos nada más 55 minutos. Con nuestro querido hermano patriota Fernando Bodo. Le doy muy buenas noches a los que nos están acompañando. Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí, como siempre, en nuestros espacios ahora cada 15 días. Eh, ¿Qué les iba a decir? Tenemos este, un invitado hoy de lujo, de lujo, aunque lo tenemos siempre los sábados, pero el tema de hoy. Es porque, precisamente, súper especialista en el tema, Cuba, ayer, hoy y a futuro. Con Fernando Godo, el doctor Álvaro Guerrero y Joana Montenegro, la servidora que siempre les habla. Estamos hoy en el Twitter Space de Repúblicos en Políticamente Incorrectos. Las reglas y espacios de estas tertulias se las quiero recordar siempre. Si vamos a tener este modo abierto el micrófono, esperemos apurarnos lo que más podamos, nosotros dos, el doctor Álvaro y yo, para poderle dar la palabra a alguien más. Cuando abramos los micrófonos, pidan la palabra. Si tienen, eh, si tienen micrófono, por favor no interrumpan ni griten. Eh, le, le, hoy sí es imprescindible porque nada más tenemos 55 minutos con Fernando y van a tener dos minutos máximo de participación. Y lo más importante es que si tienen alguna pregunta, vayan directa, directo a la pregunta y al grano con Fernando. Sabemos que ustedes son siempre amables y educados. Esperen su turno. También sabemos que ustedes aportan ideas válidas, coherentes y, y muy buenos. Así que les pedimos también que compartan este espacio para que lleguen más ciudadanos y sepan de este space. Así que, bueno, de entrada, les digo que Fernando Godo, cubano de nacimiento, también ciudadano americano, fue la voz hispana del senador Ted Cruz. También Fernando fue ex candidato a la alcaldía de Jayalía, en Florida abro un paréntesis con eso, a quien también le hicieron fraude electoral dentro del propio territorio republicano, especialmente los rinos, aquellos republicanos solo de nombre, cierro paréntesis, es un analista político, historiador, reconocido fuertemente dentro de la comunidad hispana. Fernando lucha por su cuenta, la batalla cultural que libramos los patriotas con su revista 1% en su canal de YouTube, también el principal, Fernando Godo, 1% como en su canal alterno a Tranca Limpia. Además, tiene un espacio todos los sábados con el doctor Alberto Franceschi y esta servidora que les habla, Joana Montenegro, en Repúblicos TV, llamado Panorama Político, donde se comparten y se intercambian análisis, opiniones sobre los hechos más relevantes de Estados Unidos, Venezuela y el mundo, dentro de la dialéctica de imperios, la dialéctica de estados y la geopolítica que no conoce de moral. Así que le entrego el testigo al doctor Álvaro, porque con ustedes ya está aquí, como lo vieron anteriormente, Fernando Godo, en su primera vez con nosotros en Space Twitter. Así que muchísimas gracias y Dios te bendiga, Fernando. Muy buenas noches y muchas gracias, joana eh, Veo rara mi cara ahí en, en, en la pantalla, porque generalmente estoy detrás de la figura de repúblicos, de la imagen de repúblico, pero hoy me veo muy bien allí, así que estoy contento, así como estoy contento porque esté Fernando Godo esta noche con nosotros. Fernando, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación y gracias por compartir este buen rato con nosotros. Como va a ser bastante rápido, esto voy a tratar de ser lo más veloz posible. Y como, eh, como cubano, quiero ir directamente al... A, a crear una especie de, de terreno fértil para la conversación y para hacer un poco de contexto a lo que viene luego. Fernando, por favor, háblanos sobre la Cuba de ayer. Dinos cómo era Cuba antes de los Castro, del Che, cómo y por qué Fidel llegó al poder. Eh, muy buenas noches, primero, todo, gracias por la invitación. Y eh, Óyeme, que casi. Estás me has hecho. Eh, si, bien Cuba, si bien Cuba tenía indicadores económicos altos, eh, se tiende a idealizar la República en Cuba. En Cuba, después de la guerra del 95, que se hace la República, en México, hubo muchísimos problemas. Eh, salen dos partidos políticos fundamentales, el liberal y el conservador. O inmediatamente empieza eh, la lucha por el poder y hubo incluso muchísimos fraudes en Cuba y, y bueno tu, tu, y Estados Unidos intervino porque hubo yo, dos guerras en Cuba, yo te podría decir la guerrita de agosto de, de 1906 y, y la guerra que se llamó de la Chambelona que ya fue eh, después eh, en época de la Segunda Guerra Mundial de la Primera Guerra Mundial perdón, cuando estaba en la presidencia eh, García Menocal, Mario García Menocal. De, de, ¿Qué te puedo decir? O sea, eh, 1906 por un intento de reelección de Estrada Palma. Eh, en esta hora de la guerra de la Chambelona, eh, fue por un fraude que le hacen a, a candidato Alfredo Zaya, que ganó las elecciones y, y se la dan a, a Menocal. Menocal incluso había renunciado y le iba a mandar una cesta de flores a la esposa de Zaya cuando un grupo de personas viene allí y, y le dice que reclame las elecciones. Eso trajo situaciones hasta pintorescas y humorísticas. El primer divorcio en Cuba se debió a, a eso. El primer divorcio oficial. Una pareja en la cual eh, el esposo apoyaba a Menocal en esas elecciones y la señora apoyaba a Zaya. Imagínense que hay un matrimonio ahora aquí que, que uno apoya a Trump y el otro a Biden, eh, eh, más o menos, y que en las elecciones haya un fraude. Insostenible ese matrimonio. Y, y ya me hiciste que el, el divorcio en Cuba estaba, eh, no era legal, o sea, el, el presidente Sayas es el que lo, lo, lo hace legal para eh, resolver una situación particular que tenía con su hermano Fausto, al cual la mujer lo trataba también bastante mal. Y, y era la, el, el, el amereí de La Habana y el presidente firma la, la ley para que su hermano se pudiera divorciar. Te estoy hablando de estos detalles, pero en ese en ese momento que firma la ley se le adelanta a esta pareja que ya tenían el problema de la elección. O sea, hubo fraude electoral en Cuba en esa elección del 16. Y, y, y el presidente debió haber sido salla para... Darte otro dato, este Menocal, que le hace el fraude a Sayas apoya a Sayas en la elección de, del otro periodo contra José Miguel Gómez. Entonces, estas personas que se divorciaron vieron a Sayas y a Menocal juntos en la próxima elección, haciendo campaña contra el liberal José Miguel Gómez. Eh, eh, o sea, eh, esto de manejo político en Cuba, y después vino la época de Machado, que, que incluso tiene que irse de poder violentamente en 1933, donde hubo una gran in, in, inferencia, de lo, eh, intervención de los Estados Unidos a través de su embajador Somer -Wels. y También trae, o sea, si vamos, si vamos a hablar del origen de, de la llegada del Fidel Castro en Cuba, tendríamos que hablar de los años 20, cuando se funda el primer partido comunista en Cuba, que fue una orden que dio que salió de la Unión Soviética. En Cuba y en muchos países de Latinoamérica se hizo muy fuerte el Partido Comunista, sobre todo en México. Pero en Cuba también hay una eh, infiltración para fundar esos partidos. Eh, Machado se opone. Y en 1933, cuando ya cae la dictadura de Machado, había una, una había, había, un fuerte movimiento anarquista en Cuba y los comunistas también habían tenido mucho poder. Y la gente que llega ahí a poder tenían ideas socialistas. O sea,. Eh, personas que no se asocian mucho con el socialismo, como el presidente Grau, eh, tenían ideas socialistas. Y ahí sale la constitución del 40, donde participaron muchos comunistas y redactaron la constitución del 40. que ahora hay muchos cubanos que quieren, eh, como una manera de, eh, digamos, de darle un marco legal a la Cuba del futuro, restaurar la constitución del 40, que en mi opinión no... No, no no no lo veo como algo positivo, y sé que aquí voy a tener criterio, eh, porque la Constitución de 40 tiene muchas cosas socialistas porque fueron comunistas los que las hicieron, y los que no eran comunistas, que estaban en el partido, eh, que no estaban en el partido, eh, como eh, Aureliano Sánchez Arango, por ejemplo, eran marxistas y estaban, eh, había muchos marxistas en Cuba que no pertenecían al partido comunista. ¿Por qué? Porque esas ideas eran populares en esa época. Entonces todo eso fue labrando un movimiento. El Batista incluso tenía cosas socialistas. O sea, en Cuba no hubo un presidente que si tú puedas haber llamado o, eh, de, de, no me gusta el término de derecha, pero que, que gobernara con un tipo de gobierno como una república como la que tienen los Estados Unidos con ese tipo de constitución, con los derechos individuales. O sea, la Constitución de 40 hablaba de escuelas públicas, hablaba de cosas... Y aquí también se podría hablar de la escuela pública en los Estados Unidos. Estoy hablando de una panorámica de lo que más o menos las ideas que primaban eh, tenían muchos tintes de socialista, independientemente de las personas que, que estuvieran fundando en el plano político. Pero ¿qué pasa? Que ya eh, viene una situación con, con este hombre, con Fidel Castro, en el cual mucho tuvo que ver el gobierno de los Estados Unidos para que Fidel Castro llegara a donde... O sea, primeramente tomar el poder. Yo ayer mismo hice un programa en mi canal de YouTube, Fernando Go 1%, donde hablé de un artículo de 1964, donde una organización extremadamente conservadora que había aquí en los Estados Unidos y está y existe todavía, que es el John Bell Society, eh, tituló de comunista al presidente Eisenhower, presidente republicano Eisenhower que eh, fue presidente eh, después de un periodo enorme, de una cantidad de años enorme de, de muy grande de presidentes demócratas de los Estados Unidos, que fueron dos nada más, fue Franklin Delano Roosevelt y Truman, pero ¿qué pasa? Que Roosevelt se hizo elegir cuatro veces presidente de los Estados Unidos, cosa que muchas personas no conocen. O sea, se hizo elegir cuatro veces, tuvo cuatro periodos presidenciales, <risa> hoy en día la gente eh, podría decir cómo eso fue, bueno, porque no estaba escrito en la constitución. Lo que había pasado en los Estados Unidos era una palabra de caballero que había salido desde George Washington. El presidente iba a estar despedido y Roosevelt, como buen demócrata, eh, no quiso abandonar el poder. Pasan 20 años los demócratas sin llegar a la Casa Blanca y llega Eisenhower. Pero qué pasa con Eisenhower, que era un Eisenhower era un pupilo de Roosevelt. Se postula por el partido republicano. Era un general muy popular que había salido de la guerra mundial, pero no era tampoco un militar eh, tan, digamos, efectivo como, eh, por ejemplo, Patton, que, que lo eliminaron ahí en, en ese marco de la guerra. Estoy hablando de marco histórico, muchísimas cosas que pasaron. Y llega Eisenhower y en el segundo periodo, que es cuando ya llega Eisenhower, que es cuando llega Fidel Castro al poder, Eisenhower salió de la Casa Blanca. Imagínense, a, a Kennedy lo eligen en el noviembre del 60. Quiere decir que Eisenhower sale de la Casa Blanca en enero del 61. Y Fidel llega a Cuba al poder en enero del 59. Quiere decir que estuvo los dos primeros años de Fidel Castro fueron con Eisenhower. Y los cubanos aquí de Playa Girón y muchísimos otros le echan la culpa a Kennedy de lo que pasó en Cuba olvidando de quien puso a Fidel Castro. Cuba, en el poder, fue Eisenhower, eh, presidente republicano. Como los cubanos han tenido tendencia republicana, entonces pues no, es que lo que simplemente no se conoce es el marco histórico, en las cosas en las que, eh, cómo sucedieron las cosas en Cuba para que Fidel Castro llegara eh, a poder. Y muchísimo tuvo que ver en esto el secretario de Estado, de Eisenhower, que era John Foster Dulce, y el director de la CIA, que era su hermano Allen Dulce, que viven aquí en Estados Unidos recuerdan el Aeropuerto Dulce, bueno, se llama así, bueno, eh, uno de estos personajes. Y eh, este Allen Dulce, que era el director de la CIA, a partir de la creación de la CIA, después de la guerra mundial de la segunda, que fue una, una organización globalista, que se creó y, y, y ha, en, con el transcurso del tiempo ha quitado y puesto presidentes en muchos lugares del mundo, pero de izquierdas y de derechas. La CIA no eh, se dedicaba, digamos, a, diga, como, como alguien podría suponer, a, a quitar presidentes de izquierda, a poner a alguien de derecha. No, la CIA ha alternado eso eh, y, y se pueden hablar de eso muchísimos ejemplos. Y eh, se pone, pasan dos cosas fundamentales. En, en, ya en el año 57, Fidel llegó en enero, eh, cambian al embajador de Estados Unidos en La Habana, eh, ponen al señor Smith, al que sacan, era muy amigo de Batista, la esposa de él incluso jugaba las cartas con Batista, y sacan y ponen en mayo del 57 a este señor, a Smith, y al frente de la, como un subsecretario de Estado para asuntos latinoamericanos, o sea, el secretario de Estado era John Foster Dulce, el hermano del director de la CIA, ¿no? el subsecretario para asuntos latinoamericanos, habían varios subsecretarios que, eh, digamos, eh, tenían acción en di distintas partes del mundo. Este era un hombre llamado William Whelan. Este hombre había estado en La Habana en 1933, cuando fue Sommel Wells a provocar la caída de Machado en Cuba. Eh, para que vean de dónde venía este William Whelan. Y tenía un alias, porque eso era un alias, porque su verdadero nombre era Guillermo Montenegro, por lo tanto no era William Whelan y era el amante de Somer Wells. En 1933, eh, cuando andaba en La Habana, eh, Somer Wells le decía que era el embajador, le eh, decía Chico Dorado. Estos personajes en aquel momento era el más jovencito eh, Montenegro, posteriormente William William. Y eh, Somer Wells, que, que era un homosexual dentro del closet, estaba casado, tenía eh, sus hijos, él va introduciendo a este amante joven de él eh, en, dentro de las esferas del gobierno de los Estados Unidos hasta que, fíjense que empecé en 1933, en 1957, estamos hablando de 24 años después, él, eh, este William Willand, el, el eh, amante de Somer Wells, eh, llega a ser su secretario de Estado. Y este es el hombre clave que... Que desvirtúa a todas las informaciones que se tenían de, de que Fidel Castro era un comunista, o sea, o, o, que, o que tenía ese tipo de idea. Que cuando, por ejemplo, llegaban informes de ciertos sectores de la CIA, eh, porque no pueden ver a la CIA ni a la FBI de ahora como un organismo completamente controlado, ¿no? en la, las decisiones que se toman arriba. Eh, son las que se toman, pero sus agentes, las que trabajan ahí, muchas lo hacen de buena fe. Y cuando pasaban informaciones desde la CIA, de que Fidel Castro era comunista o había tenido eh, todas las cosas que se sabían del hermano Raúl, los contactos con León en, en México, agentes de la KGB, todas estas cosas. Eh, y cuando llegaban esos informes arriba al, al director de la CIA, a Alan que era el hermano secretario de Estado, pues ahí ya todo eso se ocultaba. Y cuando, eh, por supuesto, tenía que ver con la Horra Pata, su secretario de Asuntos eh, de Estado para Asuntos eh, del Caribe, que era William Whelan, pues reiteradamente los informes que daban eran de que no, que todo eso era falso, Fidel Castro no tenía nada que ver con comunismo, eh, etc. Y el embajador de Estados Unidos, él Smith, eh, eh, eh, por lo menos lo que él cuenta en su libro, en el cuarto piso, es que él estaba ajeno a todo eso y que sencillamente le estaban llegando informaciones en La Habana, que Fidel Castro era comunista, llega allí, repito, en mayo de 57, y pasa un año y medio antes de que Fidel Castro llegue, en enero de 59. Y cuando lo, lo cuenta él en el libro, y además él testificó aquí ante el Comité Judicial del Senado, después en el año 61, cosa que también cuenta en el libro el embajador Smith, cuando ya se cansó varias veces de mandarle mensajes a su secretario, Willem, de que Fidel Castro era comunista, y de allá le respondía para atrás que no. Él fue a Washington a un viaje a, a, a ver, o sea, a tratar de, de pasar por encima de su secretario de Estado y tratar de ver directamente al secretario de Estado, que era John Foster Dulce. Pero ¿qué pasaba? Que el secretario John Foster Dulce era el hermano del director de la CIA, Alan Dulce. Y según cuenta él, en el cuarto piso él no pudo ver a, a John Foster Dulce cuando fue a, a Washington. O sea, dio el viaje de La Habana a Washington y no pudo hablar con él, no lo recibieron. Vira para atrás, empiezan a pasar los meses, él empieza a darse cuenta de, de, de todas las cosas que estaban pasando con Batista, que le negaban las armas que Batista había pedido, una, una serie de cosas. Y eh, llega Fidel Castro al poder, en el 59, donde hubo cosas que la gente no se cree, o sea, hay muchísimas cosas que, que no hay manera de creerse, de que un hombre pueda ganar, don Fidel Castro, con una poca gente pueda derrotar un ejército de miles de personas llamado como el ejército de Batista. Número uno, la presencia de agentes de la CIA en la Sierra Maestra como Storges, que después tuvieron participación incluso aquí en el caso Watergate, en el asesinato de Kennedy. O sea, ¿qué hacían esas personas en, en, en la Sierra Maestra? Eh, el caso del periodista Herbert Matthews, que era también eh, eh, eh, una agente con un historial de, de tendencia izquierdista, que lo ponen para que saque aquellos famosos artículos eh, y dar a conocer aquí en los Estados Unidos a Fidel Castro y presentarlo como un Robin Hood. O sea, la misma propaganda, lo mismo que hace la prensa hoy en día, de manipular y desinformar a la gente, lo hicieron en Cuba para eh, poner a Fidel Castro en el poder. Para los que eh, conocen algún tipo de estas organizaciones, como el Club Bilderberg, por ejemplo, que son organizaciones globalistas, o ahora o después lo que fue el Club de Roma, el, el mismo surgimiento de la CIA después de la Segunda Guerra Mundial, el Club desde ya en, lo, en los inicios de, lo, de los 50. Eh, Déjenme decirle que somer Wells, famoso abogado, el año 33, estuvo ahí para provocar la caída de Machado, pertenecía a estas cosas también. Él murió en el año 61, pero era un hombre que estuvo eh, junto a los, a, sobre todo a David Rockefeller y a varios otros. Eh, y David Rockefeller posteriormente con muchísima relación con, con Fidel Castro contado por el mismo David Rockefeller en sus memorias que se la recomiendo que la, que la busquen eh, él murió un año después de Fidel Castro, en 101 años o sea, todas estas cosas no se hablan eh, y, y, a, y empieza desde luego el acercamiento de Fidel Castro a, a la Unión Soviética pero incluso al día de hoy, o sea, veo muchos cubanos aquí en Miami eh, y patriotas incluso, eh, que piensan, por ejemplo, que, que Estados Unidos no puede, ahora, ahora, en, estábamos hablando de 2023, que Estados Unidos no puede hacer nada en Cuba desde el punto de vista militar, porque enseguida viene Putin a meterse en Cuba, como si la Unión Soviética no hubiera desaparecido el comunismo. Hace 30 años insisten en ver a Putin como un comunista, cuando el principal partido opositor de Putin Rusia es el partido comunista Putin puede ser un zar, puede ser un autócrata, puede ser muchas cosas pero no es un comunista, ni tiene nada que ver con la Unión Soviética y muchísimo menos, él es el que impide que Estados Unidos invada Cuba o Rusia es quien impide que Estados Unidos invada Cuba y muchísimo menos deben creerse el cuento de que cuando la crisis de octubre hubo un acuerdo de que la Unión Soviética no podía eh, eh, había logrado que eh, eh, Estados Unidos, no la promesa de Estados Unidos de no ir a Cuba, cuando precisamente eran las altas esferas de, de Estados Unidos, lo que está encima del gobierno, lo que se llama el, el, el establishment, el Consejo de Relaciones Exteriores, que es otra organización muy importante que habría que mencionar aquí, cuando precisamente han sido todas esas organizaciones, no solamente quienes pusieron a Fidel Castro en el poder, sino quienes lo mantuvieron ahí, a lo largo de los años, y precisamente hacía que Fidel Castro le ladrara a Estados Unidos en la cara, que no le tenía miedo al imperialismo, bien, que no le podía tener ningún miedo, ellos mismos lo habían puesto ahí, y se, eh, se encargaron de eso. Eh, hay muchísimas cosas aquí que se podrían decir de las relaciones de, eh, me, no sé, qué es que son tantas cosas, David Rockefeller estaba en Cuba desde 1950, busca las Um a la época, teniendo que ver con todo el asunto de los bancos, su banco Chase eh, en Cuba, antes de la revolución y David Rockefeller es el mismo que en el año 75 ya tenía el banco Chase en Moscú y también ahí después eh, lo introdujo en China y si había una guerra fría en el año 75 como el banco Chase va a estar en Moscú, sencillamente había, siempre habido una cosa que está por encima de las cosas que presentan a las personas para que vean y eh, el, el la Cuba esta del año de antes del 59 pasa a hacer un experimento, o sea, pasa de ser una Cuba donde el dólar eh, estaba a la par del peso cubano, pasa a ser una Cuba donde los cubanos venían el fin de semana a Miami, pero no les gustaba quedarse en Miami, regresaban a Cuba, eh, no tenían ninguna necesidad de eso. Y como todos los países, o sea, en aquella época, estamos hablando del año, de los años 50, eh, habían algunos indicadores, desde luego, de mortalidad infantil eh, eh, que eran bajos, pero eso pasaba en todos los países. Cuando tú miras eh, varias estadísticas económicas, Cuba estaba entre los tres primeros países de América Latina. Cuba, en Cuba llegó la televisión antes que muchísimos estados de los Estados Unidos. Eh, había televisión en Cuba. Y, y Cuba fue algo siempre muy cercana a los Estados Unidos, desde luego. No se puede idealizar la parte política, como ya dije, había muchísima corrupción, había gente con toda clase de ideas, corrupción política siempre hubo, eh, lucha por el poder, pero en el plano general, eh, el país eh, económicamente iba llevando a la prosperidad de los ciudadanos, había problemas en el campo, había problemas, pero a pesar de todo, era un sitio próspero, eh, desde el punto de vista económico, aún con la corrupción, repito, aún con la gente que pueda decir que había gente que vivía en, en términos de pobreza, eso eso estaba yendo hacia arriba en un sistema que, desde luego, tenía problemas, pero desde luego que no fue el desastre que vino después, porque el desastre que vino después fue convertir a todo el mundo en pobre y sencillamente poner una dictadura en Cuba, que no es una dictadura, que es una tiranía. También hay que explicarle a la gente la diferencia que tiene eso y destruir un país que a pesar de sus efectos le estaba dando prosperidad a un, a un gran grupo de ciudadanos y el curso lógico de eso era que cada vez las personas de abajo fueran aumentando más su nivel de vida. Ese era el curso lógico de eso. Entonces tienes una Cuba así en el 59, para redondearte la pregunta, eh, y eh, tienes esta Cuba que viene después del 59, que se, construo, que se convierte en una isla esclava de este movimiento globalista, un experimento. Con un tipo en la cabeza, a la cabeza, como, como Fidel Castro, que sencillamente se iba a mantener ahí perpetuamente en el poder porque habían otros intereses que eh, lo iban a mantener ahí. Y, y ya te digo, paralelamente a esto, eh, empieza ese, esa, esa, esa, esa Cuba nueva que, a la vuelta de pocos años, eh, ya se fueron prohibiendo los pocos negocios privados que quedaban, interveniendo todas las cosas. Eh, eliminando eh, propiedades de, eh, de incluso eh, de aquí, de Estados Unidos, de gente. Y eh, no pasaba absolutamente nada porque sencillamente de aquí mismo había una orden más arriba de eh, impedir que pasara. Y a lo largo de los años empieza lo que es la olla de presión, que te voy a hablar ahora, que cada vez que había la, la posibilidad de que en Cuba estallara un movimiento social, Sacar de ahí a Fidel Castro, inmediatamente Estados Unidos abría la válvula, como de aquí lo controlaban, la válvula de la olla de presión. Y empezaban a sacar cubanos de Cuba. Y eso pasaba aproximadamente, si se ponen a mirar el tiempo que toma una generación en formarse. Una generación nueva, en cambio, toma más o menos de 15 a 20 años. Y ese fue el tiempo cada cual que se abrió la olla de presión en Cuba. La primera en el año 67, Camarioca, después del 80, Mariel se ponen a mirar la diferencia de unos 13 años, la, la, la que más o menos suele hacer, después del 94, ya ahí son 14 años, eh, después ya viene la parte esta de, de, del inicio del siglo, donde ya se había caído el campo socialista, empezó una, una estrategia eh, nueva, pero ya después del 94, pasan otros 14 años, 2008 y de Obama, y las cosas empiezan a hacerse, eh, de la misma manera, así que esto a grandes rasgos es, vaya te, con, te conté la cuba de antes, si quieres después te hago algo más de la cuba de ahora si tienes alguna otra pregunta, yo sé que es mucha información la que he dado y hay muchas personas que a lo mejor no están de acuerdo conmigo en algunas cosas, de luego que sí, eh, pero ya esto deja de ser conspiración, o sea, cuando tú hablas de conspiración es algo que tú no puedes probar en el libro de Rockefeller, de su memoria, eh, cuenta varias de estas cosas de cómo mismo Fidel Castro le pidió meterse en el carro este de la agenda globalista que hoy en día es el foro de Davos. o representa el foro de Davos, pero el foro de Davos viene de hace muchos años también. Eh, y esta, bueno, hay fotos de ellos en el año 95, primero en Nueva York cuando Fidel viene aquí, y después en el 2001 cuando Rockefeller va a Cuba. Esas fotos están en ese libro. Muchas gracias, Fernando. Eh admiro la modestia cuando dice esto es a grandes rasgos, yo considero que ha sido una explicación muy, muy a profundidad de qué fue eh, lo que llevó a Fidel al poder, llego a la conclusión pues como en muchos de nuestros países que Fidel no fue una imposición, más bien una consecuencia después de que he escuchado toda esa historia desde 1920. Entonces, este, yo, yo, yo tengo creo que eh, en respeto y en honor al tiempo, no tengo derecho a repreguntar. Así que creo que voy a darle la palabra a Joana para que ella continúe con la otra parte. Gracias, doctor. Bueno, así rápido, Fernando, sobre la Cuba más contemporánea, la de hoy, Díaz-Canel. ¿Quién es Díaz-Canel? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y quiénes mantienen la dictadura, tiranía o narcoestado cubano en el poder? ¿Por qué te hago esa segunda parte eh, en, en, con ese planteamiento? Para que nos indiques correctamente cómo debemos referirnos a quienes gobiernan hoy la Isla del Encanto. Porque a diferencia nosotros los venezolanos, al decir el narcoestado venezolano, es porque hay las pruebas que es un narcoestado, como lo es Nicaragua. Sí, el, eh, de, hay un Federic Hayek, premio Nobel de economía, lo considero un filósofo, una gran persona que escribió un libro, un libro que se llama El Camino de Servidumbre, que se lo recomiendo a todos. Él tiene un capítulo ahí que dice por qué en estos sistemas totalitarios, como los de Cuba, los peores son los que se colocan a la cabeza. O sea, los peores seres humanos. Porque para tú estar a la cabeza en un estado como este, tú no puedes tener principios, no puedes tener moral, tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea, Tienes que cumplir una serie de requisitos eh, que te hacen ponerte llegar a ponerte la, a la cabeza de un sistema como ese. Entonces, bueno, de más está decir que Fidel Castro cumplía todo eso. Pero ¿quién es Díaz-Canel? Bueno, Díaz-Canel es el peor de los peores que hubo como posibles candidatos a suceder a Fidel Castro. porque Tenía que poner a alguien ahí eh, en una transición de Fidel Castro en vida. Fidel Castro, como tengo yo en una novela, La vagina del tiempo loco, que no habla de Fidel Castro, pero es una persona que se parece mucho a él, se llamaba Facundio, dice que cuando él se levantaba, Facundio tenía en su territorio que estiraba la mano izquierda y estiraba la derecha, podía tocar las dos, los dos extremos del territorio. Quiere decir que no podía pasar nada ahí en su territorio que él no lo supiera. Eh, y la gente decía eso porque la gente pegaba sobre un hombre así, muchas leyendas. Bueno, a partir de ese concepto de Hayes, eh, llega eh, eh, llega Díaz Canel. Díaz Canel, eh, que es un individuo que ya tenía una trayectoria ahí, de, de tiempo, había estado dirigiendo el partido, como le llaman ellos ahí. Eh, le llaman partido comunista, pero no hacía falta ni ponerle comunista, porque era un solo partido. El partido, ya todo el mundo sabe lo que es. Eh, él, él eh, después de pasar por varias de estas organizaciones de base, eh, eh, al ser el peor de los peores, y los que pasaron antes, hubo varios de ellos que no, no llegaron a dar la talla. Y se pueden mencionar a varios: a Roberto Robaina, Pérez Roque, Ayana, eh, eh, este Carlos Laje. Hubo, hubo varios que llegaron a ciertas posiciones, pero como, como no eran el peor de los peores, no llegó a ser lo que es eh, Díaz Canel. Y desde luego, esto todo tiene que ver con la agenda globalista. Entonces, eh, en Cuba no, no ponen a nadie ahí que no tenga la anuencia ni esté reconocido y eh, no hace ni gobierna absolutamente a nadie porque no gobierna en Cuba con algo que no les diga y le ordene la agenda globalista, que es lo que es la agenda 2030, que es lo último ahora, pero que antes se llamó agenda 21, que es la agenda que surge después de la caída del campo socialista, que ya, ya se fue inicio ya completo, ¿no? En los años 90 ahí en la agenda que dice, bueno, ¿cómo va a ser el siglo XXI? Por eso fue la Agenda XXI, hice un programa hace un tiempo también en mi canal donde entrevisté a una señora que tiene mucha, eh, mucha información de esto. Y en esa década del 90, eh, cuando cae la Unión Soviética, lo primero que hace la agenda globalista es eh, y ya lo tenían en los planes, fue pues, saquear a la Unión Soviética con un alcohólico como, como Yeltsin, que le entregó todo el país para que hicieran lo que le daban, da y eso cambia después cuando llega Putin. Pero entonces, eh, de, en esa década del 90, eh, se producen varias cosas también, una que puedo decir el Pacto de Princeton, que es donde deciden los destinos de Brasil. Pacto de Princeton, que es una, un, esto lo digo breve, es un fue un evento donde se reunieron la gente de, de una organización que era el Diálogo Interamericano y el Foro de Sao Pablo por el otro lado. El Diálogo Interamericano era una organización controlada por todos estos globalistas, Rockefeller y toda esta gente. Y el Foro de Sao Pablo lo había fundado Lula y, y Fidel Castro, pero no son más que dos brazos de la misma cosa. O sea, la gente que supuestamente está a la derecha para conversar con la gente que está a la izquierda y, y tomar juntos el rumbo de la agenda globalista. Ya esto también lo dice que suele en su memoria de los años 70. O sea, para tú poder hacer una agenda globalista mundial, tú tenías que contar en los años 70 con la Unión Soviética, tenías que contar con China. Cuando se produce el acercamiento a China, se meten ellos en la Unión Soviética y logran finalmente la caída eh, de la Unión Soviética eh, por, para poder hacer esto ya de un modo conjunto. Y ese diálogo interamericano y este foro de Sao Paulo que se reúnen... Pacto de Princeton, que si la memoria no me falla, fue en el año 94. Bueno, qué casualidad que por el el, el diálogo interamericano, representando a los Rockefeller y a toda esta gente, va Fernando Enrique Cardoso, que era un socialista fabiano brasileño. Y por la parte de la izquierda, va Lula. Y qué casualidad que después que se acaba, buscan la fecha para que vean, bueno, después que se acaba el pacto este, que lo hacen en el 94, bueno, pues toma el poder. Ocho años Fernando Enrique Cardoso y después de esos ocho años Lula da Silva. El ejemplo de Brasil que te pongo es para que vean cómo decidieron la, el, el destino de Brasil. Por los próximos 20 años todavía siguen decidiendo el destino de Brasil. Menos lo que pasó en los rodríguez Lula acaba de llegar ahí. Bueno, esto mismo es Cuba. Cuba ahora y siempre ha sido la agenda globalista. Por eso es que ahora tienen la agenda, por ejemplo, de la ideología de género en Cuba. Cuando en Cuba toda la vida reprimieron a los homosexuales, el Che Guevara era un homófobo de este tipo, Fidel era además era racista, eh, eh, tuvo que soportar los rumores del hermano, este tipo de cosas, eh, pero al final ahora ya marcadamente de pronto, Mariela Castro, una mujer que tiene 60 años, los primeros 50 años de su vida, jamás en la vida habló de homosexualismo, de ideología de género, ni nada de eso, y de pronto la convierten y fundan una cosa que se llama cenesexo, como le ponen ellos ahí, una estupidez de esa, y se pone a promocionar los derechos de los homosexuales. Y todo, todo esto es una agenda que le dan de afuera, que es la agenda globalista, y Cuba tiene que hacer lo que ellos le digan. Eh, le estoy poniendo algunos ejemplos para que sepan cómo funciona el juego, este. eh, porque al final eh, eh, ellos mueven las fichas y es, y es eh, eh, un juego. La ideología de género dentro de la Agenda 2030, en la cual está Cuba, eh, eso no tiene nada que ver con socialismo. O sea, esto es una agenda de control del Estado sobre los individuos. Y agrupa lo mismo a países de izquierdas que de derechas. O países de, de izquierda supuestamente países capitalistas, que ya de capitalismo queda muy poco en cualquier lugar del mundo. O sea, ahora tú le preguntas a la persona qué cosa es Francia, qué cosa es eh, eh, España, y te van a decir que son países capitalistas. Cuando tú miras el sistema de esos países, te das cuenta que ya de capitalismo... Le queda muy poco por haber una tremenda presencia del aparato estatal, cobrando impuestos, y reduciendo las y eliminando, en muchos casos, libertades de la gente. Entonces, Cuba, eh, supuestamente, está en la parte de la izquierda eh, de esto, pero cuando tú te pones a ver, en todos estos países, tanto sus parlamentos como sus gobiernos, apoyan también la ideología de género. Quiere decir que todo el mundo está en el mismo juego, y son países de izquierdas y de derecha. Esa Agenda 2030 no tiene nada que ver con socialismo, aunque el socialismo le funciona muy bien para sus fines, porque el socialismo de por sí es un sistema donde le da una importancia primaria al Estado sobre el individuo, lo cual le conviene muy bien a ellos eh, para su agenda globalista. Pero no es necesariamente que esto es una agenda para imponer un comunismo mundial, o un socialismo mundial. No, no es eso. Esto es una agenda para imponer gobiernos que controlen, donde los est el Estado controle a los individuos. Y el, el, la, la definición más precisa de eso es el estatismo. Que esto es un concepto que, que venía ya de antes, lo habían manifestado algunas personas eh, anteriormente, eh, como Don Mises, eh, habían varios, pero creo que quien más correctamente ya lo, lo apuntala ya a partir de, de, de ser más contemporánea con nosotros, es en Rand, que habla de eso en su libro Capitalismo Capitalismo, Ideas Desconocidas, el estatismo, o sea, estatismo, control del Estado sobre las personas, la guerra del Estado contra el ciudadano, que ya, ya les digo, venía de antes porque incluso está el libro de Spencer de, eh, del siglo XIX, que dio mucho Martí, que hizo cambiar mucho a Martí de, de opinión cuando le dio ese libro, entonces acá había escrito Martí, por ejemplo, sobre Carlos Marx, que, sin, que nunca llegó a hablar el socialismo, pero Carlos Martí se identificaba mucho con los, con los desposeídos, con los pobres, pero cuando lee el libro de Spencer, ya Martí escribe eh, su famoso sí. este ensayo de la futura esclavitud, donde dice, bueno, la futura esclavitud es socialismo, se, se, a, a fuerza de programas gubernamentales, se convierte en pobres a los que no lo son. Esto es tomado directamente de Martí, viene de Spencer, ese libro que le dio Martí, y estas ideas las toma después Heinrán, las ideas de Mises bueno, venía de Aristóteles también, este tipo de cosas. Entonces, esto que es estatismo, es en plano de la agenda 2030, ya un, digamos una fase superior de esto, donde un grupo de tecnócratas se asume con el control de determinar que esto es lo mejor para las naciones del mundo. Y Cuba, Está incluido en eso. Por eso es que, hay que no se puede separar la agenda de 2030 de Cuba y de lo que es Díaz-Canel eh, ahora mismo. Eh, ¿Y qué es lo que representa? ¿Y hacia dónde va Cuba? ¿Hacia Cuba está la misma agenda de, de la moneda, por ejemplo? lo que tienen esta gente de la, de la moneda, a pesar de, entre comillas, ser el país socialista que está delante de las narices de Estados Unidos? Estas cosas que son, entre comillas. Y se utiliza Cuba para un montón de experimentos, eh, ya en el Gran Masale, que Cuba lucha por el cambio climático, porque sencillamente a nivel de propaganda es lo que funciona en la agenda 2030. Esa es la Cuba de ahora, y nuevamente, a partir de la llegada de Biden, la tapita de la olla de presión, que lo que hicieron con el, el, el famoso 11 de julio, que es, eh, tiene todas las características de ser una operación montada por la misma agenda esta, eh, donde lo que hacen es abrir un poquito, o sea, crear una situación de tensión social y lo que hacen es identificar a todos los que son eh, más rebeldes, opositores al gobierno, o sea, aquellos que puedan salir a, a, a protestar, enfrentarse directamente al gobierno y no estén pensando en irse de Cuba y a otros iguales que salen a protestar, y entonces meten preso una cantidad de muchachos, pero sale esta agenda de que por primera vez, fíjense, si todo esto es planeado, que es un descaro, la, tema de las visas que empieza a dar Nicaragua, cuando Ortega, la revolución, entre comillas, Sandinista, había triunfado en 1979 y salvo un pe breve periodo, después de 10 años que Ortega pierde el poder, desde el año 79 está la gente de Ortega eh, en Nicaragua y nunca le habían dado visa a los cubanos, o sea, nunca, nunca le habían dicho a los cubanos que no necesitaban visa para entrar a Nicaragua, ni, ni, ni tampoco se podía salir de Cuba. Tú salías de Cuba a Nicaragua, no sé que te, te mandaran una misión. Y ahora de pronto ya cuando llega Biden, viene toda esta agenda de, de abrir el corredor ese por todo Centroamérica, sales de Cuba, vas a Nicaragua, te pasan por todo eso, llegas a México, lo pejorador también metido en la salsa esta, deja México tiene las leyes de inmigración más de las más rigurosas del mundo, de pronto tú puedes pasar por todo México, llegas a la frontera, te reciben con los brazos abiertos y te entran. Eh, esto no es nada más que para seguir manteniendo a Cuba como isla esclava y... Crear este nuevo cubano, que ya no es el hombre nuevo, es algo que vino después del hombre nuevo, que lo que hace es sencillamente pensar en irse de Cuba para mejorar económicamente y no ver que en Cuba hay una, una tiranía y después seguir manteniendo a Cuba con el dinero de aquí y seguir eh, teniendo a Cuba como experimento para vacunas, para un montón de cosas que se podrían eh, hablar aquí. O sea, Cuba es una isla esclava en, en ese sentido, donde hay una dictadura, la gente no mira de esa manera, no mira el control diabólico que hay detrás de todo esto y, y, la, y las consecuencias que tiene eso para el ciudadano cubano. O sea, la manera, la manera que tú estás eh, eh, construyendo una generación que ya abarca varias generaciones eh, y a nivel de experimento, del chip que tiene el cerebro, realmente son, y es triste decirlo, son personas frutos de ese experimento. Aquí hay una serie que, eh, bueno, viene del libro el Mundo Feliz, de Huxley, que fue escrito en 1908, próximamente va a cumplir 100 años, donde en ese lugar se fabricaban niños. Bueno, en Cuba también se fabricaron personas, no exactamente desde el punto de vista biológico, como lo dice el libro de Huxley, eh, sino desde el punto de vista social, a partir de una ingeniería social, donde se creó, se crea un nuevo tipo de cubano, y eh, eh, precisamente diseñado para que nunca sea un opositor del gobierno, sino un esclavo e incluso inconsciente del gobierno. Por eso ves a peloteros que se van de Cuba, escapando de Cuba porque no los dejan jugar béisbol en Cuba, vienen aquí, se hacen millonarios y después regresan a Cuba a jugar porque dicen que su sueño es volver ahí, o sea, el, el, la, la esclavitud más marcada, o sea, te, te, te liberas del amo y después vas a Cuba a pedirle permiso, porque si el amo no te da permiso no puedes jugar en Cuba, y entonces juegan en Cuba. Y ellos se creen que son personas libres, van y vienen a Cuba, y vienen aquí, manejan autos ese, ese tipo de ciudadanos. En fin, un tema muy largo eh, y, y no hay mucho tiempo. Exactamente, bueno, nos quedan justamente 10 minutos como habíamos acordado con Fernando, eh, nos queda una inquietud con el doctor Álvaro, esperemos porque hay dos manitas levantadas, o sea, dos participantes que quieren preguntarte, pero bueno, si alcanzamos, bien, pero si no alcanzamos, ni modo, doctor Álvaro. Fernando. Y yo, ya es tiempo como para que el, el público participe. Pero yo voy a hacer uso del privilegio que tengo de tener el derecho de palabra en mis manos. Y el micrófono, pues, en la mano. Para poder preguntarte una pregunta, para poder hacerte una pregunta que, que, que satisface a las masas. A ver, ¿qué debemos hacer para salir del sistema criminal, criminal cubano? Y en caso de que sea así... ¿La caída de Cuba significaría, en consecuencia, una caída en serie de, de todos aquellos sistemas criminales similares que hay en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, etcétera? No es muy fácil, te voy a decir porque eh, En esta agenda globalista de la cual yo te hablo y el poder que tiene puesto a Cuba ahí, aquí, por ejemplo, hay muchísimos republicanos metidos en eso. O sea, cuando, cuando tú ves eso, o sea, republicanos que están en el Consejo de Relaciones Exteriores, republicanos que van a foro de edad, que de una manera u otra tienen su misión que cumplir dentro de esta agenda. La única posibilidad que yo veo que se caiga el sistema en Cuba es que se produzca un estallido social en toda Cuba al mismo tiempo. Eso inevitablemente llega a la caída del sistema. El problema es que ya ellos tienen preparado de distintas maneras la sucesión de ese sistema en caso de que eso pase con opositores que son falsos, que no son opositores en la sala de su casa, que no son que son realmente gente que en, que en muchos casos, en algunos momentos, salieron como opositores reales y después todo este mecanismo, porque este, esto sí es estalinismo y es diabólico, los cogen y los ponen, eh, le, le hacen, como decía el Padrino, una proposición que no pueden rechazar y pasan a ser de opositores a gente que trabaja para ellos y eh, estos son los, los, en el caso de los opositores reales de los que salen, y hay otros casos opositores que desde un inicio ya lo fabrican ellos mismos, todo esto es una cosa demasiado bien pensada, demasiado bien elaborada, demasiado bien hecha y, y no, eh, lo que se va a buscar ahora es que haya este tránsito con una falsa oposición, disidencia controlada como ustedes quieran llamar, que haga un Digamos que, entre comillas, diga que en Cuba hubo una un cambio, que es que alguien participe en una oposición a ese gobierno, que se permita una oposición o una especie de partido alterno o cosas así. El, el que participe en eso nunca fue opositor. El que, el que se meta en un partido alterno a, a compartir poder con el Partido Comunista en Cuba, con la tiranía en Cuba, lo que sea, nunca fue opositor. Y la otra es que pase ese estallido social que yo te dije, que es sencillamente el, problema, el gran problema que tiene, es que no tendría un líder, no tendría una, sería una cosa, eh, digamos, de explosión, pero no tiene ese líder, no tiene esa, ese programa, no tiene esa, esa, esa cosa que se necesita para en Cuba hacer una constitución basada en derechos individuales, que sea una cosa muy parecida a la constitución que tienen los Estados Unidos, que es la, que de lo, de la de los documentos que yo he visto. La constitución americana, o sea, la constitución americana, la constitución, no lo que está pasando ahora en los Estados Unidos, que, que se le han pasado por el arco de triunfo eh, los tres derechos principales que reconoce la constitución como derechos inalienables, que son la vida, la libertad y la propiedad. Esos tres derechos no se respetan ni siquiera en los Estados Unidos. Pero de, de la forma que está escrita la constitución, eh, es, eso eso no es por dónde cogerlo, o sea, yo cuando veo cubanos que quieren poner la constitución del 40, en primera digo, bueno, no sé para qué, porque cuando aquí se hizo la revolución de las 13 colonias, los padres fundadores se pusieron a hacer una constitución, no se pusieron a ver si había una constitución antes que había que instalar o que restaurar, o si había una constitución inglesa a la que ellos tenían que ir a buscar, no sé, se pusieron a hacer una constitución nueva, o sea, a hacer una cosa que desde luego, que es lo que tienen que hacer los cubanos, que no tenga un ápice de socialismo, ni de ideas socialista ni de nada que ver con socialismo, que eso sí lo tiene la constitución del 40. O sea, habría todos esos problemas para que Cuba pueda cambiar como sistema, y desde luego cuando Cuba deje de ser una isla esclava, eh, muchos, sistemas, muchos otros eh, gobiernos en el mundo pueden tener una posición como esa. Yo siempre soy optimista, soy optimista o sea, no, eh, no quiero darle a la gente mensaje de que las cosas... No se pueden cambiar. Las cosas sí se pueden cambiar. Porque la mayoría de las personas eh, en, en índices numérico es un, una superioridad enormemente aplastante con los, los políticos, la gente que dirige esto. Desde luego que sí se puede cambiar. Pero ellos se han, creado, se han encargado de crear, de buscar todas las maneras para que eso no pase. Y, y ya te digo, el caso de Cuba es un experimento... Eh, desde el 2006, dentro de las varias fases de ese experimento, eh, empezó uno muy importante, que era el que tenían ellos que preparar, que a, era hacer un, una, una transición hacia otro tipo de Cuba, pero con Fidel Castro en vida. Porque desde luego, en Cuba, la gente que vivió esa época no se imaginaba una Cuba sin Fidel Castro. O sea, pensé. de hecho Fidel Castro se encargó de eliminar a todas las personas que pudieran hacerles algún tipo de sombra en Cuba, dentro de Cuba incluso. Y, y, y, y desaparecían, o sea, eso, hay, hay muchos ejemplos de eso. Pero es, ese pasito de decir, ok, ya a partir de mañana Fidel Castro no toca los extremos del territorio, no, no es él el que está inaugurando un evento donde se están comprando pelotas de fútbol por la mañana y por la tarde está viendo la producción de tomate y por la noche está viendo el huracán que viene en el estado del tiempo. Todas esas cosas las que las hacía Fidel Castro no van a pasar va a venir una transición hacia otra Cuba y va a venir otro tipo de líder, pero una cosa que tenemos que eh, organizar bien, y eso se hizo y se fue Fidel Castro en Cuba y no pasó absolutamente nada O sea, sencillamente, siguió el curso de lo que ellos eh, están planeando, yo te diría con esta vida social resumiendo en todas partes de Cuba sería lo único, pero ellos están tomando las medidas para que eso no ocurra muy sencillo, ahora mismo el patrocinador, y todo lo que hacen para que la gente se vaya de Cuba, no piensen cambiar el sistema, lo que piensen es en irse de Cuba y regresar después a Cuba como esclavos, aunque se crean libres en los Estados Unidos, van a estar dinero en Cuba, y eh, eh, de, definitivamente es bien diabólico, ustedes tienen que estarlo mirando con sus propios ojos. miles de cubanos que ahora se han ido y que van a estar en Cuba dentro de un año, todos ellos con sus familias, eh, manteniendo y perpetuando la tiranía en Cuba. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Fuimos lo, breves, lo suficientemente breves como para que nos quede cierto espacio. Nos queda un pequeño bolsillo de tiempo aquí como para darle el, el paso a unas manos levantadas que tenemos aquí. Y Joana va a ser la que dirige la entrega de la palabra. Adelante, Joana. Sí, precisamente les iba a pedir, hay tres manitos levantadas, les quiero pedir encarecidamente... De que un solo minuto, un solo minuto, por favor, Democrático, un solo minuto, Edgar, y un solo minuto, este la exparticipante a congresista Josie Cruz, de Georgia, eh, hagan su pregunta, su participación, en un minuto cada uno, ¿sí? Por favor, para que porque Godo se tiene que retirar. Democrático, por favor. Gracias por concederme la palabra, no sé si me escuchan. Sí, perfectamente. OK, una pregunta para usted, don Fernando. Más que todo voy a ser breve porque yo sé que el tiempo es corto. Eh, ¿Por qué razón eh, los Estados Unidos eh, apoyaron a Fidel Castro para derrocar al, al dictador que estaba antes, el señor eh, el general Batista? Quisiera saber eso. Yo sé que él tenía la relación con la, la mafia italoamericana. Y eh, esa es mi pregunta. Más que todo, muchas gracias. Gracias a ti, de todos modos este espacio está eh, grabado lo puedes regresar aquí en Twitter porque eso lo, eh, lo lo compartió Fernando en todo el principio del programa pero también sí, el espacio, sí, pero también el lunes este espacio está en Repúblico TV por YouTube Edgar Edgar, rapidito un minuto por favor Sí, buenas noches No, este, la pregunta que iba a hacer Tenía que ver con con la muerte de Fidel Castro y cómo había repercutido. Si la Cuba castrista había perdido fuelle en lo que es internacionalmente, pero ya ya Fernando eh, habló un poco sobre eso. Sin embargo, me llamó la atención que en los periodos que murió Fidel, algunos emisarios cubanos que dieron discursos aquí en Venezuela, dijeron que bueno, que no había ningún peligro de una cubanización venezolana, sino, sino más bien que, que Cuba se venezolanizara. Y yo, yo había interpretado por eso que a lo mejor Cuba estaba perdiendo fuella internacional. Pero no sé qué, qué podrías opinar sobre eso, Fernando. No, para nada. Cuéntate que, que Cuba realmente es un instrumento, como ya lo he explicado en varias partes del programa. O sea, la, la, la, la posición internacional que pueda o no tener Cuba está determinada por otro tipo de individuos y, y de ahí va más o va menos, según lo determinen ellos, lo que, lo que tienen que hacer. Eh, y, y si te fijas ahora en Sudamérica, eh, todas las últimas elecciones las han ganado gente de izquierda. Y entonces me vas a decir que fue por Cuba. No, la... la, la Digamos, la incidencia de Cuba en eso, más allá del plano ideológico, ha sido poca. Se han encargado otras personas de manipular esas elecciones, de poner a esas personas en el poder, que es lo que es la agenda globalista, la, la agenda 2030. Bueno, no específicamente porque Cuba, o sea, en un momento con Fidel Castro ahí, tú puedes decir, no, el socialismo se está extendiendo en América porque es Fidel Castro, ¿no? Eh, tiene que ver con la agenda globalista y Cuba como experimento para todas estas cosas y como ir de esclava, sí, pero no como, como la, la cosa que determina que en esos países estén cogiendo gobiernos de izquierda o algo así. Es candidata Josie Cruz del estado de Georgia en Estados Unidos. Ah, muchas gracias, ah, señor Godo. Eh, usted tocó un punto, un punto muy importante que es eh, el, cambiar, el cambio de sistema. ¿Cómo están enfocando esto, este tema allá en Cuba, ya que estamos hablando de Cuba, con la población, de que el problema no es el líder, sino el sistema que está implementado? ¿Hay alguna oportunidad de que eso cambie? o Porque yo veo que están utilizando el sistema que es el, el control de las personas a través del sistema de, de, del socialismo o, o comunismo a nivel, a nivel globalista, donde se está implementando, se está implementando la, agenda, la Agenda 2030. Gracias. Sí, el, el más o menos de eso hablado. O sea, si te pones a mirar eh, como parte del experimento y parte también de la destrucción de los Estados Unidos como eh, del alma americana, digamos, de la nación, que tiene que ver con esto de la inmigración descontrolada, que lo están haciendo en muchísimos países, deben ver, por ejemplo, las noticias que tienen de Suecia, que era un país donde ese socialismo democrático podía funcionar más o menos a partir de las características del individuo sueco como, como persona, pero cuando tú empiezas a permitir la entrada de personas que no tienen nada que ver con tu cultura, ni tienen nada que ver con tus costumbres, eh, como los musulmanes, por ejemplo, que vienen con otro tipo de cosas, otro tipo de ideas, eh, tú vas matando el alma de lo que es la nación. O sea, estas pequeñas comunidades donde puede funcionar un sistema socialista. Recuérdate que el socialismo y el comunismo funcionan muy bien a nivel de familia. Mira, Godo, hoy pasaron, en la, hoy o ayer pasaron en la Cámara Baja una, una ley que promovió la señora congresista del sur de la Florida, Salazar. ¿Cómo que se llama ella? María, María Elvira. <risa> María Elvira Salazar. Eh, tiene que ver con el socialismo, ¿no? en el que 82 demócratas votaron a favor del socialismo y el resto, tanto los republicanos como ciento y tanto demócratas, votaron en que eso no se implante acá. Ella propuso eso y pasó, o sea, para que vaya al Senado. Pero entonces tenemos la dicotonía de que vemos a María Elvira Salazar en Davos este, hablando a favor del socialismo, que impulsa la Agenda 2030. ¿Cómo se, cómo se, eh, se concilia esos, esos dos puntos de vista? Aquí ella introduciendo una ley, pasan, va para el Senado, ahora van a ver qué van a hacer en el Senado, pero entonces ella es voz, de los Estados Unidos allá representando, promoviendo lo que es el socialismo para la destrucción del país en cuanto a las fronteras abiertas y de darle estatus a todo el que entró por aquí de forma violenta, o sea, cuando digo violenta, violentando la ley y de inmigración y la soberanía y la seguridad de los Estados Unidos. Ya tú misma lo has dicho, o sea, que puede tener María Pira Salazar de... Contra el socialismo, absolutamente nada. O sea, es, un, es una Empezando, Pira Salazar es un personaje puesto ahí por lo, la maquinaria de los Bush, que uh -huh. controla el partido en el sur de la Florida, okay. que en la cara visible de eso son los días uh -huh. María Pira Salazar no vota ni propone ninguna ley absolutamente en el Congreso. Todo eso se lo mandan a hacer a ella. O sea, ¿Tú, si tú, quieres... tú has tenido la oportunidad de leer esa propuesta que pasó, porque yo todavía no la he visto. Eh, no, pero sé que ella eh, constantemente está con el discurso contra el socialismo aquí en el sur de la Florida, constantemente está con el discurso de contra la tiranía en Cuba aquí uh -huh. en el sur de la Florida y ella allá en Washington vota uh -huh. reiteradamente por la agenda del Partido Demócrata y tiene un voto de alrededor de un cincuenta y tanto por ciento a favor del Partido Republicano y un cuarenta y tanto a, a favor del Partido Demócrata. Las agendas del Partido Demócrata lo cual quiere decir que prácticamente vota uno por uno. Y va votado no, allá por la ideología de género, por los transgénero, por los matrimonios múltiples, por todo eso ella vota ahí. Ella lo, ella lo que tiene aquí es una pantalla de tapar lo que está haciendo ahí. Eh, por eso si pasó cualquier ley o propuso cualquier ley antisocialista, eso tiene el mismo valor que, que puede tener que yo vaya ahora mismo, eh, no, sé, a, a, no sé, a cualquier lugar del mundo en, en dos segundos. O sea, no, oye, Godoy eh, Godo, lo más triste de todo esto es que el grupo de venezolanos, que tienen no solamente votos, sino que también tienen poder adquisitivo, está apoyando a ella 100%. Entonces, Porque la maripola tiene un control total de los uh -huh. medios. Déjame decirte esto que es importante. Los medios de comunicación aquí en Miami uh -huh. están totalmente controlados por el partido republicano. La gente dice no que los demócratas controlan. no El partido republicano aquí en Miami no deja que en ningún medio de televisión, ni de radio, ni en ningún lugar, se hable más ni de María Elvira Salazar, ni de Mario Díaz-Balán, ni de Loro Jiménez, que son los tres. Bueno, es la, misma conducta, es la misma conducta que está sucediendo en Georgia. Es la misma conducta. Los Bush aquí son los que están decidiendo. Entonces tenemos algo en común, ¿no? Este, Entonces, que, sí, lo que para apuntalar lo que tú dices, por eso es que tú puedes ver varios, muchísimos venezolanos, aquí en el sur de la Florida, que uh -huh. apoyan a María Elvira Salazar. ¿Por qué? Porque constantemente en la televisión. Están mirando cosas favorables a ella, contra el socialismo, contra esto, contra lo otro, contra uh -huh. Maduro. Y uh -huh. entonces eh, manipulan a la gente. Por eso yo, que tengo un programa en, en YouTube, la gente lo ve cada noche, Fernando Odo, 1%. Y por uh -huh. eso no puedo estar más tiempo de aquí. Yo hoy no voy a hacer mi programa, porque es que yo estoy muy ocupado de tiempo en estos días. Y mi programa que iba a ser a las 9 hoy no lo voy a hacer, pero tampoco me puedo quedar más tiempo ahora aquí. Eh, okay, pero lo eso, eso es, lo que, es lo, que, lo que más o menos te puedo decir a grandes rasgos de esta mujer, busquen su récord, en mi página web, yo tengo una página que es fernandogodo.com esta información le va a ser útil a todos los que están oyendo, ustedes entren ahí en fernandogodo.com y van a ver en una, una ventanita que dice elecciones, usted pincha ahí y entonces le va a salir la organización que mencioné en una parte del espacio, John Versus Society, que es la organización más, más vieja, fuertemente conservadora de los Estados Unidos, y ahí usted pone el nombre de cualquier congresista o senador, de cualquiera de los que estén en el gobierno de los Estados Unidos. Lo pone simplemente ahí y le va a salir el récord de votación en por ciento de cuánto vota eh, conservador y cuánto vota socialista o demócrata. Y no solamente le va a salir el por ciento, sino le va a salir voto por voto y año por año. Usted puede ir a los periodos, el Congreso de Estados Unidos eh, se, se da en periodos de dos años, se relige cada dos años. Entonces usted puede ver en el periodo digamos, de 19 a 21, cómo votó ese congresista o ese senador, lo pone ahí y le da voto por voto, le dice que se votó brevemente y le explica debajo, brevemente también, por qué se debió votar de esta manera o de la otra Si usted quiere ver quién es su congresista o quién es su senador, en cualquier lugar que usted viva, en los Estados Unidos, usted entre a esa página mía y ahí va a tener ese récord simplemente escribiendo el nombre de ese congresista, de ese senador. Y en la misma página está lo que se está haciendo en la Corte Suprema ahora mismo. Yo tengo todos los links ahí para facilitarle a las personas. ¿no? ¿Puedes repetir Esto, en tu página? Es mi nombre, fernandogodo.com. Okay, si quieres okay. ver lo que se está discutiendo en el Congreso ahora mismo, que tú dices ese dato muy importante, uh -huh. tú entras ahí y te, da, te sale la página del Congreso y te dice lo que se votó hoy, lo que se va a votar mañana. O sea, ahí en ese link tienen varias cosas, tienen el Senado, el Congreso, la Corte Suprema, y, y tienen también cómo contactar a cada congresista y a cada senador tiene sus números de teléfono, te lo puedes llamar, su gmail e si quieres ya directamente escribirle, decirle algo cuestionar lo que está haciendo todo eso yo lo puse en la página para hacerle la vida más fácil a la gente, yo creo que la gente aquí tiene que empezar a reclamarle a los políticos de aquí, que todo el mundo bueno, como tú sabes, a ¿no? sí, a eso a nadie le importa, o sea, desgraciadamente a nadie le importa, aquí estamos hablando de un space y, y desgraciadamente bueno, estos son los que hay. Así es, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Antes de, gracias. Antes de despedirme, eh, te doy miles de bendiciones, mi gran amigo y patriota Fernando Godo. Saludos a todos los que estuvieron aquí en la sala el día de hoy y en especial, además de Fernando, no me puedo ir sin saludar a Ania de Godo. Sí, mira, gracias a ti, eh, yo invitarlos a todos, yo tengo mi canal, se llama Fernando Godo 1%, ahí yo transmito cada noche a las 9 de la noche, eh, hoy no voy a estar, eh, porque estaba aquí, eh, pero ahí yo trato distintos temas, o sea, cosas que realmente no, no se hablan mucho, y los hoy te doy un enfoque, ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no, como es natural, pero por lo menos le abre una ventana a la gente para tratar de abrirle los ojos, de ciertas cosas. Cuando me censuran ahí, en ese Fernando Godo, 1%, tengo otro que se llama Fernando Godo a limpia, que transmito ahí cuando me, eh, me censuran en, en el otro. Los invito a todos ahí, posiblemente esté ahí mañana, hoy como les dije, no voy a estar, eh, porque tengo el tiempo bien chiquitico, y, y ya decidí no hacer mi programa de hoy. Eh, pero no, a todos ustedes, gracias por escuchar, eh, Pueden estar de acuerdo conmigo o no, repito, está bien, eso es el, el, el debate, la cosa sana, que se puede hablar mientras que digan con respeto lo que piensan. Y eh, me ven cada noche, ahí se pueden comunicar conmigo, yo doy ahí mi email eh, etcétera como, Cómo como contactarme, y así que Dios los bendiga a todos, muchísimas gracias. Doctor Álvaro, y antes de que usted hable, tengo que solamente darle la palabra a a quien debió haber sido la primera dama de Jayalía, a Ania de Godo. No, solamente buenas noches y quería, como siempre hago en los Space, agradecerle de todo corazón eh, la presencia de cada uno de ustedes, la el honor que le hacen al, a la sabiduría de Fernando, a su paciencia, a su mesura a la hora de explicar las cosas. Y pienso que si algo es importante en él es la humildad que él proyecta, la, la, la verdadera razón para, para eh, resolver las cosas, para querer que la gente despierte, para querer decir la verdad. Y, y nada, darle muchísimas gracias a todos nuevamente. En cada uno de los Spaces, lo digo siempre, aprendo en cada uno de los Spaces, aquí estamos con unos amigos y de verdad ha sido una noche extraordinaria para nosotros muchísimas gracias, de verdad Dios te bendiga mi amor doctor Álvaro bueno eh, hemos llegado al final, Fernando fue un gran placer tenerte por aquí muchísimas gracias a todos los que asistieron eh, presento mis excusas a Edgar que tenía la mano levantada hace mucho rato pero como vio pues la ventana del tiempo se nos cerró rápidamente. Edgar siempre está con nosotros. Así que, Edgar, eh, la próxima vez que, que te tengamos por aquí, tengo una deuda contigo. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Eh, Fernando, que ya veo que se retiró, este, pues, gracias infinitas Fue un programa muy interesante, bastante corto, pero muy, muy conciso y nos dio un contexto muy amplio de lo que es la Cuba de ayer, la Cuba de hoy y lo que pudiera ser la Cuba de un futuro a mediano plazo. Muchísimas gracias nuevamente, fue un placer, gracias Joana por haberme acompañado, por haber estado con nosotros este, en este mi primer programa a cara abierta y no detrás del de, eh, logo de Repúblicos TV y este, nos vemos nuevamente eh, dentro de dos semanas. Este programa usualmente lo transmitíamos todos los jueves a las siete y media hora Miami, pero ahora eh, lo vamos a intercalar a partir de este año, una semana sí, una semana no, porque la semana no estamos transmitiendo desde YouTube, desde el canal de Repúblicos TV. Entonces, nuevamente, gracias, Joana Gracias a todos por estar con nosotros, que tengan muy buenas noches, buen apetito a los que no lo han cenado y buen provecho a los que ya lo hicieron. Hasta dentro de dos semanas, jueves a las siete y media de la noche. Muchísimas gracias. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.